allá los caballos se mueren los caballos también contribuyen a la música suélale un poquito ¿sale? bueno esto empezó cuando mi abuelo Andrés Vega empezó a ocupar estos instrumentos por primera vez y pues a mí me interesó mucho y pues ahora lo estoy tocando yo me gusta y aparte también estoy empezando a tocar un poco la jarana, que pues ahí la estoy dando un poco todavía, y a zapateadas también de dos. y la cantada pues todavía no me sale, porque... <risa> <risa> pero espero aprender a cantar y cantarles aquí a todos. <risa> bueno, yo les quiero decir. <risa> Enséñanos, enséñanos. Yo les quería decir que, que para Zaira es la primera vez que, que se atreve a, a dirigir unas palabras al público porque no es fácil, yo me acuerdo la primera vez que, que lo hice y estaba roja, roja y ya no sabía ni qué hacer ni qué decir, pero estoy bien sorprendida porque hoy le dije Zaira, siempre hay una primera vez y hoy tienes que decirle algo a la gente y, y por qué estás tocando la quijada, lo hizo muy bonito y, y me siento muy... Ahí, Suena un poquito a la quijada a ver cómo suena. Lo que sea. Ah, con un sol.